Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy tenemos una pregunta muy pero muy jugosa que le pido a Pablo Fetzi que la repita para que ustedes puedan comprenderla bien. Y Gerson nos cuenta que también ten, tiene una pregunta eh, que va en línea con la de Pablo, así que le doy la palabra a Pablo. Y mi pregunta era si ¿sí en una misma novela convenía... Más que si se podía o no, sino que si sí convenía eh, escribir capítulos en primera persona desde el punto de vista del personaje principal y hacer que los demás personajes que son secundarios, pero en algún capítulo tienen mayor relevancia, escribirlos en tercera. O si convenía, eh, para no confundir tanto, escribirla en primera persona todo o en tercera persona todo. mira la pregunta yo la, la parto, digamos, en dos para poder analizarla bien. Por un lado, eh, es cierto que en la novela, a diferencia de en el cuento, uno, como decía mi maestro Vicente Batista, uno tiene en el cuento 50.000 deberes y preceptos, y en la novela tiene uno solo, que es el, el hecho de no aburrir. Exacto. O sea, la, nosotros estamos trabajando novelas como las de Carlos Pagan Barceló, que trabaja también eh, con Nomi, y que tiene un estilo realmente muy clásico, un estilo, digamos, que, que tiene que ver con una, una tersura del lenguaje trabajado, digamos, con un, con, con un fluir que podemos considerar tradicional. Un eh, el, el lenguaje cuidado. Después, en el mismo grupo, tengo que trabajar con novelas como las que escribe Mario Segarra, que es justamente eh, un desparpajo absoluto del lenguaje que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de Carlos. ¿ve? O sea, la novela es, es muy elástica y uno como coordinador, como editor, como creador de taller y editor, tiene que eh, acompañar, sin imponer el estilo de uno, acompañar justamente el estilo de cada cual. Incluso acompañar la temática de cada cual. Porque si a mí, como, como escritor, me encanta el terror y como lector me encanta el terror, tendría que cerrar el taller y dar simplemente un taller de literatura fantástica y de terror, como doy los días sábados, que ese es específico, bárbaro. ¿Por qué digo esto de la temática? Porque la pregunta esa es solamente respondible. Pensando que la novela puede hacerse de todo, a partir de esa base la novela es sumamente elástica. esa pregunta se puede contestar solamente conociendo el argumento de lo que uno quiere escribir, ¿eh? quiere contar. Vamos a poner un ejemplo clásico de una en la que me he basado yo para, para mi novela nueva, para, bueno, puedo decir el nombre, el título, porque está eh, concursando, pero mi novela yo me basé y lo estuve revisando y estudiando bastante eh, me basé en el Drácula de Bram Stoker que tiene ya más de 100 años calculen que es una novela que se publicó en 1897 revolucionó toda la literatura de terror eh, provocó eh, indignantes temas absolutamente nuevos en la literatura fantástica y de terror y tuvo digamos una larga descendencia de películas que hasta el día de hoy se siguen manteniendo míticas, ¿no? desde el, el Nosferatu de, de Murnau, que no se llamó el Drácula por una cuestión de derechos con la viuda de Stoker, eh, se le pusieron Nosferatu, que en rumano significa el no muerto, ¿m? una sinfonía del horror, una película de los años 20, del expresionismo alemán que tuvo su remake en los años fines de los años 70 con Werner Herzog. Y después otro aparte de las películas generadas por la Hammer Film Production llega digamos con toda la fuerza a Coppola, Y Coppola plantea el Bram Stoker Drácula, ¿no? Que es la versión cinematográfica más cercana a esa novela excepcional. ¿Por qué? Porque además de la trama ser muy parecida, Coppola rescata justamente el sentido caleidoscópico que tiene justamente el Drácula de Bram Stoker. En el Drácula de Bram Stoker no hay narrador, no hay un narrador en tercera persona. Hay narradores que escriben cartas, que escriben telegramas, que escriben diarios íntimos. ¿Mm? Hay noticias del diario tomadas cuando aparece, por ejemplo, el Demeter que, que llega al puerto, eh, se anuncia como una noticia, ¿ven? y de esa manera se da toda una visión estereoscópica. ¿Hay primera persona? Sí y no. Hay primera persona cuando uno, cuando uno lee una carta de Mina Harker, o cuando lee, por ejemplo, relee el comienzo de la novela, en donde hay un señor inglés, muy atildado, eh, agente inmobiliario, que va a, a concretar una, una operación inmobiliaria, con un conde rumano perdido en la Transilvania. Es lo más normal del mundo, tipo viaja para concretar un negocio. Bueno, no sabe la que le espera. Él escribe eso, en un diario, le escribe a Mina, eh, cartas, y entonces, ¿qué, es una primera persona? Y sí, porque la carta es flaquita que de yo. Pero en realidad es como si hubiera una especie de, de narrador, de Dios del, del texto, que a vos te va tirando... Eh, distintas cartitas, distintos textos eh, de, y distintos tipos textuales, como lo llamaría Nomi, una profesora de primer nivel. El tema el tema una carta, o un telegrama, o una noticia, un diario íntimo. Están las grabaciones, ¿te acordás? De la, de, <risa> Exacto, de, o sea, el, el, el Stoker estaba usando la última tecnología que tenía en ese momento, nosotros hoy día vemos la, la, la ropa de los personajes y todo, y estamos en un universo antiguo. Pero Stoker, en su momento eh, toma, por ejemplo, de grabación de versiones fonográficas. Recién se inventaba el sonido grabado en esa época. Es como si hoy día nosotros usáramos eh, partes de internet para sumarlas a la, a la novela, que es algo que yo recomiendo siempre. En los cuentos míos, 25 noches de Insomnio, lo que la crítica, una de las cosas que la, la crítica destacó es que hay un conocimiento tecnológico que me permite a mí eh, poner los dispositivos del tiempo de hoy. Pero claro, dentro de 100 años eso va, va a ser totalmente eh, anticuado, como nos suena hoy día una grabación. Pero ubíquense en la mente de un stalker utilizando el chiche del momento. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da pie para pensar que Bram Stoker encontró el mejor estilo que podríamos llamar, llamar estereoscópico, no estereofónico, sino estereoscópico, de mirar, un estilo estereoscópico que abarque todas las vicisitudes que el lector necesita conocer de la novela. Con lo cual ahí estamos, yo cuando lo estudié esto en el profesorado, y la profesora me lo aceptó, eh, eh, lo puse a Drácula como un ejemplo de novela epistolar. ¿Mm? Dicho de paso, ahí la tenemos. Mira. Oscar Wilde decía que era la, la, la más bella novela jamás escrita, por otra parte. ¿ve? Era, Vas a decir una ironía, porque lo de belleza, y sí, es cierto, hay una gran y extraña belleza en esa novela maravillosa. Entonces, agarrémonos de esto. ¿Stoker encontró el mejor tema para su estilo o Stoker encontró el mejor estilo para su tema? Entonces, la pregunta esa, para responderla de, con mayor sensatez posible, la de Fetis, es justamente que partamos de la base argumental a ver si se necesita una cosa así. Vamos a poner un caso mío, el, un ejemplo que, que yo me vi con el problema. Yo había escrito toda la parte de Victoria entre las sombras, la, la parte del de, eh, ataque de los Darkies en el, eh, el estacionamiento, yo lo había escrito, ahí está, mira qué casualidad lo tenemos ahí al lado. Este, en realidad lo teníamos preparado con, con, este, con Del Vecchio, después vamos a hacer unos jueguitos, de tirar unas pelotitas, así, van a estar todos preparados. La cuestión es que en Victoria entre las sombras yo llego al momento del ataque de los Darkies, y, y bueno, en un momento dado yo lo había escrito todo en tercera persona. Eh, perdón, en, en primera persona visto por el narrador que además es el narrador protagonista que es Tomás pero después me dije acá lo que hay que tener es una buena escena de estrangulamiento en donde el chico en, en el desmayo que tiene empieza a tener sueños premonitorios respecto de lo que va a pasar en la novela y eso me sedujo mucho más que la acción que transcurre después ahora bien eso está en primera persona, y todo está escrito en primera persona. ¿Qué sucede? Que en el momento que se desmaya, ya no puede contar más, porque está desmayado. Y luego decir que, por ejemplo, nuestra hija viaja mañana, mientras yo estoy durmiendo, mi hija está viajando, yo qué sé, no tengo ni idea, si hay un autor, que, como diría Borges, que nos escribe, ¿cómo hacemos para contar desde la primera persona del padre lo que vive la hija? Ni idea yo es una cuestión de punto de vista, pero a mí me parecía mucho más seductor el hecho de plantear una situación de sueño premonitorio, estrangulamiento. Entonces, ¿cómo hago para contar lo que ya había escrito por otra parte? Lo agarré, lo puse en una lista, que es la lista de hechos que los gemelos Pinoaga le cuentan a Tomás, mientras él estaba desmayado, qué fue lo que sucedió. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Todo lo que yo había escrito en estilo directo, visto por el muchacho, por el protagonista, ahora no pudo ser más. Pero me las ingenié para no poner una tercera persona. Sería un escándalo eso. ¿Por qué? Porque estamos ya pasado del primer tercio de novela. Yo, lector, para poner una tercera persona y ahí voy a responder directamente la pregunta en caso de que el tema me lo permita. ¿eh? Hablamos que del, lo primero es el argumento, la trama me lo permita. En el caso de no me permita, yo tengo que ir acostumbrando al, al lector a eso. No puedo mandarle 10, 15, 20 capítulos en una primera persona y después uno que aparece en tercera. Entonces voy haciendo la distribución del peso. ¿Ven esta mano? Bueno, voy a hacer esto. Algunos, ahí se ve bien, ¿no? Algunos capítulos en primera persona atravesados por capítulos en tercera. Por ejemplo, sí. salvo que, dame un segundito, te hago un paréntesis. Salvo que pongas, no sé, primera parte, segunda parte. Ahí claro, sí. Estaría más cómodo también. Eso, eso da pie como para decir, bueno, descanso, aprieto el embrague y paso a ver las cosas desde un narrador en tercera. O sea, como poder en la novela, mientras vos no aburras a nadie, se puede todo. Te doy es... un ejemplo de eso. En eh, Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle, sí. que es la primera el, el novela en donde aparece Sherlock Holmes, eh, bueno, la primera parte está escrita por, está, está narrada por eh, Watson, sí, en primera sí. persona, el doctor Watson, que es el que acompaña a Holmes en sus eh, correrías, digamos. narrador y, testigo. Un narrador testigo, exactamente, pero está en primera persona porque él está ahí. En las, de pronto hay una segunda parte que empieza con un narrador en tercera persona, además empieza en, en un lugar absolutamente diferente, ¿sí? en, con personajes que no conocemos todavía, por lo menos, nombres que no nos suenan. Entonces, eh, ahí tenés, pero es tranqui o sea, es como sorprendente para el lector, pero se puede hacer tranquilamente porque tenés una primera parte y una segunda. Claro. Yeah. Sin ningún problema. Eh, en la bestia debe morir de, de Nicolas Blake tam, también pasa eso. Este era el seudónimo de, del del padre del sí, del sí padre de Daniel Day-Lewis. Era Cecil, Cecil Day-Lewis que era el poeta oficial de la reina. Para poder escribir una novela policial se puso ese seudónimo. Eh, la bestia debe morir. Una, una novela impresionante. Excelente. Pero también pasaba, ¿no es cierto?, que va, iba en primera persona al comienzo y después del comienzo empieza en tercera. Uh -huh. Es digno de ser revisado todo eso. Sí, esto. hay una primera parte que es el diario, del, La... el diario del protagonista y después aparece otro personaje y entonces aparece una, una, una narradora en tercera persona una vez que termina el diario. Exactamente. Ahí tenés un ejemplo bien, pero bien puntual de lo que estamos diciendo. Después piensen ustedes que, que años después de, esa, de ese tipo de, de escritura aparece por ejemplo un, un Mario Vargas Llosa apoyado por ejemplo en, la, en los grandes descubrimientos de James Joyce aparece un Mario Vargallosa en una novela ejemplar que se titula eh, Conversación en la Catedral y tenemos ahí una mezcla de... Bueno, Gerson que es peruano puede tranquilamente aseverar también tenemos una mezcla asombrosa de narradores, punto de vista, eh, com completamente alternándose lugares, tiempos. Y lo, y lo maravilloso de esto es que Vargallosa no necesita de pasar de una, de una parte, como decía Nomi, a otra parte. Es todo un continuum, pero uno, digo que eh, no lo necesita Vargallosa, simplemente porque no se pierde uno no se pierde. Pero bueno, ahí está la maestría narrativa del uso del punto de vista. ¿Mm? Hoy día la novela está volviendo a su época burguesa, ¿verdad? Piensen ustedes cómo escribe Vargas Llosa ahora y cómo escribían en, en los años 60, en la época del boom. Entonces, el boom que explotó todo, pero apoyándose en una vanguardia, apoyándose en los grandes descubrimientos de, de James Joyce con su fascinante novela Ulises. Así que bueno, en principio todo se puede hacer en la novela, pero como siempre, si yo te digo, mira, ¿qué te gustaría comer? Me gustaría comer todo, salamín, eh, maní, quesito, eh, eh, las empanadas que me voy a comer ahora con nomi, todo. Bueno, no, pará, te vas a empachar así. Tenés que ir, digamos, dosificando de manera tal que la primera persona no opaque a la tercera, ni la tercera opaque a la primera. Incluso saben ustedes que Víctor eh, tiene una novela, una, una de la nouvelle vague eh, francesa, la nueva ola francesa, tiene una novela titulada La modificación, que está escrita en segunda persona. De manera tal que se puede tranquilamente, si a resumamos la posibilidad de un narrador supraciente, ella no me le va a dejar ahí las tarjetas de, de dónde encontrar programas sobre estos narradores. El narrador supraciente, el que lo sabe muchísimo más que el personaje, o el narrador deficiente, que sabe menos que el personaje. Y ahí, bueno, ahí tenés que la novela, en manos de una persona eh, entrenada, ejercitada, capacitada, puede darnos una visión del mundo realmente asombrosa. Asombrosa. Que, que parta, digamos en estéreo, digamos, estereoscópicamente, desde ¿no? de, de el ojo que mira todas las cosas, mira los hechos de la novela, desde el punto de vista de cada personaje. Es fascinante, la escritura de la novela es algo que yo recomiendo mucho porque desapareces del mundo, ¿viste? estás en el mundo, como diría este San Pablo, estar en el mundo sin ser del mundo, porque estás creando un mundo nuevo, ¿viste? un universo completamente nuevo. Yo traté de hacer esto... Draculinamente, digamos, en esta novela que les digo que el título no lo puedo revelar. Todos ustedes lo saben, pero estamos precisamente hablándole a, a todo el mundo de habla hispana que tenga una computadora conectada a internet. Así que bueno, ese es nuestro privilegio. Bueno, creo que esta parte de la, de la pregunta ha sido respondida. Muchísimas Muchísimo. gracias. Muy claros los dos. si me llegabas a decir que no me pegaba un tiro, <risa> me sacabas el cuchillito. De paso se lo muestra a mi querida audiencia. Miren lo que es esto. Ver, Algún brijito por ahí. <risa> bueno, muchachos, no es una cosa <risa> increíble. El Rolls Royce, esto sí que es el Rolls Royce. El 90% de esto está hecho a mano. Ojo. Hay un 10% de fábrica, nada más. Bueno, y ahora tenemos la segunda parte del programa, que vendría a ser la pregunta de Gerson, que todavía esa no la conozco. Bueno, lo que pasa es que ayer estuve viendo una película que se llamaba algo de La ira de Dios, Ajá. y que es argentina, justamente está en Netflix ahora. Y... Y yo me preguntaba, porque yo llegué hasta, la, hasta más o menos la mitad de la película, entre media hora y 45 minutos, y te juro que no entendía, o sea, no entendía qué era lo que estaba ocurriendo, eh, pero lo que me pareció curioso es que toda esa primera parte había estado eh, filmada, o sea, había estado editada, mejor dicho, porque creo que fue más problema de edición, eh, con el punto de vista del personaje, del personaje principal, pero como habían cambios de tiempo, habían cambios de tiempo y se generaba una, una cuestión de... Eh, rápidamente, el personaje principal había denunciado a un personaje secundario, pero al cambiar de tiempo, no se sabe, nunca entendí por qué lo denunció. Ah, mira. Entonces era una cuestión de, ya, lo denunció y luego ocurren cosas, van ocurriendo más cosas. La cuestión es que prácticamente fue una anécdota porque no, ni siquiera hubo un giro interesante, un giro final. Entonces eh, yo me preguntaba también justamente por lo que decía eh, Pablo, eh, si también esto de los narradores, eh, porque creo que tú ya respondiste un poco justamente eso con, con lo del punto de vista, eh, también está bastante a favor o, o, que, o, o se debería elegir también dependiendo de la historia que se quiere contar, eh, dependiendo del punto de vista que se quiere, que se quiere contar y en, e incluso los, los hechos. Porque, por ejemplo, hay una, hay una escritora que, que, que me gusta mucho, que es eh, Alice Munro, eh, que ella dijo una vez eh, la... Yo una vez escribí una novela en primera persona completa, me demoré dos años, y luego tuve que rehacerla por completo en tercera persona, porque me, perdón, eh, en primera persona porque me di cuenta que en tercera persona no funcionaba para nada. Entonces, eh, eso. No sé si en realidad el narrador está en, en, ¿cómo se llama? Al servicio de la historia, del tiempo, porque el tiempo lo veo primordial. Del tiempo y del punto de vista de, de la novela, ¿no? perfecto. ¿Y cuál es la pregunta concreta? Que en realidad nos, nos o sea, cuando Pablo lanzó esa pregunta, eh, yo no sabía si en realidad el empezar eligiendo al el narrador eh, es Más también es, el protagonista, ¿no? no, no, no, era como, no sé si empezar eligiendo el narrador es la, la mejor forma de empezar esa novela, no sé si... si... Y, ahí, y ahí, yo, ahí yo te diría, honestamente, no. ahí también depende del tema de la trama, depende de la cuestión del argumento, eh, busquemos por ejemplo un, un, un ejemplo interesante, este, el caso de Ismael en, en Movidic, por ejemplo. ¿Cómo, cómo empieza Movidic? Movidic empieza por un personaje en, en primera persona, después también aparecen momentos documentales para a rolete, a rolete sobre el tema de la casa de ballenas, que es fascinante, y después aparece eh, toda una... una eh, momentos en tercera persona, en que Ismael jamás podría llegar a estar ahí para contarlo. Por ejemplo, cuando Starbuck, por ejemplo, eh, le, le suplica al, al capitán que, que la corten, viste que, que tiene que irse. Esa es una, una escena que está eh, entre cuatro paredes eh, en, en el despacho del, del, del capitán y este de Ahab, y sin ningún tipo de posibilidad de que ninguno de los otros personajes, y mucho menos Ismael, puedan saber qué es lo que se dijeron. Ahora, la, la novela Moby Dick, yo la he leído, son mil y pico de páginas, eh, ¿funciona o no funciona? Honestamente, claro que funciona, funciona acá la China. Entonces, bueno, acá tenemos la gran libertad creadora, del, lo hemos dicho en un programa hace poco, del novelista, que puede hacer, entre paréntesis, casi todo lo que se le antoja. En la medida en que uno se enfrente con su materia narrativa y, y tenga empatía con la situación que va a contar, con la idea que va a contar, uno dice, ¿en qué tiempo cuento esto? ¿En presente inminente? ¿En pretérito inde, eh, indefinido? Cuando me voy para adelante haciendo, por ejemplo, una prolepsis, ¿Tengo que usar el condicional a futuro, por ejemplo? Y eso uno lo va viendo directamente sobre la marcha. Eh, la, a mí, por ejemplo, la escritura de esta nueva novela se me fue imponiendo con, con fragmentos. Yo había empezado escribiendo toda una, un cuento que después dije, acá hay material para una novela. Y empecé a tirar de la cuerda y me di cuenta de que una novela que no podía ser escrita, ni en tercera ni en primera, sino escrita con todos los recursos habidos y por haber. Lo único que no experimenté fue la segunda persona. Después todo lo demás, a la manera clásica de Bram Stoker, todo lo demás lo practiqué en esa novela. Los resultados, por lo, por lo que la gente dice, son muy... <risa> Gracias. Este, más que satisfactorio, ¿no? porque lo diga no, la verdad que... Este, pero bueno, así es la historia. Uno se va eh, metiendo en el material y esa respuesta la podemos contestar juntos, la puede contestar Pablo Fetchis conmigo y, y Gerson conmigo. Porque ellos van a dar la respuesta cuando empiezan a sumergirse en el universo de la novela y cuando la novela salga de la cabeza y del alma de uno para llegar al otro por medio de esos signos gráficos que a eso lo llamamos la literatura, ¿no? Esa telepatía que decía Stephen King en Mientras escribo. Es un tema que parecería complejo, mejor dicho, complicado, pero sin dejar de ser complejo, es bastante simple. Es decir, ¿cuál es la materia narrativa que yo tengo que barrenar? Y debo barrenar por, por lo siguiente. Cualquiera que haya hecho ser, o le gusta barrenar con la tabla como a mí, este, sabe que las olas no sabes qué, qué tamaño van a venir. Y de acuerdo con lo que venga, la ola que venga, vos tenés que montar la ola de una manera determinada y poder surfearla tranquilamente. Entonces, bueno, volvemos a lo de siempre. La pregunta esa se puede responder siempre y cuando uno meta las manos en la masa en la novela, con una buena navaja suiza encima, es decir, todo un arsenal de recursos aprendidos en este benemérito taller, o por la experiencia lectora, o por las dos cosas. Porque uno también aprende a escribir novelas, no solamente en un taller, sino también leyendo novelas, que eso es lo más importante de todo. Así que bueno, la, las preguntas son muy jugosas y espero que la respuesta haya sido también acorde. ¿Puedo eh, agregar una costillita? Sí, antes, antes quiero cerrar con esta idea. Eh, el que manda es el contexto. El que manda es el contexto. Y uno, digamos, eh, es un violinista al cual, eh, habríamos hablado de la metáfora del surfer, ¿no? Pero uno es un violinista al cual no sabe qué partitura le van a dar para tocar en el próximo concierto, pero sabe cómo tocarla. Esa es la idea. Nomita. No, yo creo que la otra cosa que quería decir en relación con, la, con el ejemplo que traía Gerson de Alice Munro, no, esto de que bueno a veces también uno tiene que saber que escribió algo y que después eh, tiene que poder revisarlo y ver bueno no esto sí no funciona resultaba que yo había, había tomado este camino y ahora tengo que tomar el otro, no, tengo puedo revisar, me miro hacia atrás y veo que funcionó y que no. ¿no? Claro, hice una cuestión psicológica de ver la botella medio llena o medio vacía, porque un, un tipo que ve la botella medio vacía dice uy perdí un año escribiendo esto en primera persona y ahora tengo que pasar a tercera. No, ganaste un año. Claro. Ese año te permitió, nosotros con Nomi y lo que proponemos en el taller, mirar la realidad con los ojos como quien mira una botella medio llena, no medio vacía. Ese año te permitió descubrir tu novela, te empezó a saber, te sirvió para saber la novela. ¿Eh? No se olviden que yo tardé eh, en suma, desde el primer borrador de Victoria entre las Sombras hasta el año 2011 que se publicó, fueron 14 años de trabajo, con, con muchos años de bloqueo, con idas y vueltas, pero... La gente que lee la novela me dice que se la leen en cinco horas, en una noche, sin ningún problema. Y bueno, eso es lo que, lo que, para lo que trabaja uno. La literatura siempre es un para. Uno hace estas preguntas justamente para poder llegar mejor al otro. Bueno amigos, espero que este programa les haya llegado, hablando de llegar, les haya llegado también a ustedes. Espero que las preguntas los satisfagan tanto como a, a Gerson y a como Pablo. Así que les mando un gran abrazo, les pido que se suscriban, que le pongan like a este programa y que lo comenten. Gracias por todo y hasta pronto. Bueno, hablando de Roma también, hasta pronto ustedes. Que ya son... sí. Sí. Sí. Bueno, chau, Pero, chau. Gracias, a uno chau gracias a todos, Nomi por la participación muy especial. Ahí esta la conozco, me parece que un día la voy a invitar a tomar un café. Dale. Aprovechá, Marce, que la tenés cerca. La tengo conmigo, la tengo conmigo. Chau, chau a todos, besos. Chau, buen, buen fin de semana.